temas eh, principales que debemos conocer y hoy no nos toca el yo psicológico, hemos hablado en lecciones anteriores sobre lo que era el yo psicológico, que en realidad es ese conjunto de defectos, eh, de errores, eh, traumas, eh, vicios que todos tenemos, el mayor o el menor de, de mundo. Y hoy vamos a hacer un estudio un poquito más profundo de lo que es el yo psicológico y bueno, aquí tenemos a Horacio eh, para hacerle algunas preguntas. Y recordarnos, Horacio, eh, qué es el yo psicológico y cómo se forma en realidad. Bueno, mira, eh, te acordás, Paola, que habíamos visto en el tema anterior que era el despertar de la conciencia, ¿correcto? Y ahí veíamos cómo el, el yo psicológico era de alguna manera el causante de, de, de que nuestra conciencia estuviera dormida y de todos nuestros errores, ¿no? Como bien vos lo decía recién. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se forma el yo psicológico? Mira, es muy interesante porque uno dice Bueno, nosotros somos así o el, Normalmente el ser humano dice y Yo tengo eh, mi carácter, mi forma de ser Tengo ira, tengo eh, si este, pereza y, Pero soy así, ¿no es cierto? Generalmente es esa es la, la, la forma en que nos, eh, nos expresamos Diciendo que somos así Pero en realidad todos esos aspectos negativos No son parte del ser humano en realidad es como nosotros dentro del conocimiento gnóstico bien sabemos, eh, tiene que ver con ese yo psicológico, con ese agregado psicológico, con ese mismo, con los defectos, con este, los demonios rojos de sed, como le hablaban en el, en el antiguo Egipto. Y ese, ese aspecto negativo que es parte de nuestra, eh, se encuentra en nuestro país psicológico, está compuesto, dice el conocimiento gnóstico, de tres aspectos, que es conciencia, energía y materia. Ahora bien, dentro de esos tres aspectos, obviamente vamos a tratar de ir desarrollándolo, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Qué sería la materia? Claro, primero, vamos a empezar... O sea, serían tres, eh, tres aspectos partes. del ego. Exacto, tres partes en las que está, podríamos definirlo, está constituido ese agregado psicológico, ese ego, ese yo. Eh, vamos a empezar por el, la conciencia. Exacto. Eh, la conciencia es lo que tiene atrapado de nosotros, es decir, ¿te acordás cuando veíamos eh, los tres aspectos de los cuales estábamos constituidos que era eh, ego, esencia y personalidad? Y la esencia hablábamos que era que todo lo positivo, todos los lo, lo valores que tiene el ser humano, bueno... Eh, la conciencia era esa esencia expresándose, ¿te acordás? Cuando hablábamos que una persona despierta era una persona que todos sus valores, todos sus aspectos positivos se estaban expresando en un determinado momento. Bien, entonces, cuando decimos que el ego tiene conciencia, es que quiere decir que tiene atrapada parte de esa esencia. Es decir, era, suponete, si teníamos un valor que era la bondad, el, el, este, la armonía, la paz... Eh, lo que tiene atrapado eso en, en, un, en un ser humano es eh, la ira, suponete, ¿no es cierto? O sea, el rencor, siempre, el odio, lo opuesto. siempre lo opuesto. Claro, eso, opuesta. exactamente. Y eso es lo que atrapa nuestra conciencia. Entonces, el agregado psicológico tiene conciencia eh, atrapada. ¿Mm? Y que esa es parte de nuestros valores, de lo que somos, de lo que verdaderamente somos. ¿Mm? Eso es eh, la conciencia que tiene atrapada. Y después decíamos que tiene también energía. Uh -huh. eh, bueno, más adelante vamos a ver en otro tema Que es parte del, de los temas de, de, del, del conocimiento gnóstico eh, Las distintas energías que se desenvuelven en nosotros Pero podemos decir que el agregado psicológico tiene atrapada nuestra energía ¿Qué quiere decir? Cuando a una persona se le expresa la ira, por ejemplo Ya que estábamos hablando de la ira eh, Esa ira expresándose en esa, en esa persona eh, toma parte de su propia energía. Fíjate que cuando una persona actúa con ira, con violencia, hasta, es decir, se cambia su, su forma eh, y después que pasó ese ataque de ira es como que si se sintiera cansado, eh, desarmonizado. Es decir, este, ¿por qué? Porque obviamente esa ira ha atrapado su energía. Esto tiene que ver algo con los centros de la máquina humana que, que sabemos que son cinco, ¿por explicarnos? ¿A qué se refiere esto y cuáles son los centros? Claro, exactamente. Eh, si bien más adelante vamos a hablar de esto, eh, esos centros de la máquina humana son centros energéticos eh, que se desenvuelven en, en cada ser humano y en el cual podemos dividir en cinco energías, que son la energía del centro motor, que es la que nos permite a nosotros movernos, la energía del centro intelectual, que es la que nos permite a nosotros todas las actividades del pensamiento, de la memoria, etcétera, etcétera. La energía de la parte emocional, donde se desenvuelven todas nuestras emociones, sentimientos. Y también la energía del centro instintivo, donde se desenvuelven en el ser humano todos los aspectos relacionados a sus instintos. Instintos de conservación, instintos que tienen que ver también con, con este, el movimiento del cual nosotros no tenemos control sobre los órganos de nuestro cuerpo. Que se mueven instintiva y de, con una energía del instinto. Y también la energía eh, sexual que como vamos a ver más adelante es una energía muy poderosa y muy importante dentro del desenvolvimiento de las energías de nuestro cuerpo. Entonces cuando decimos que el ego o el agregado psicológico, el yo tiene energía, es que toma de esas energías que nosotros tenemos. ¿no? Eso es. Sí. Exacto. Exactamente. ¿Nos quedó eh, la materia? Claro, correcto, nos quedó la materia, que es la que ibas a empezar otro... hoy. Eh. Bueno, la materia eh, sería parte del ego mismo. Vos fijate que una persona, por ejemplo, dice que la materia es, este, se encuentra en otra dimensión. La materia del agregado psicológico se encuentra en una quinta dimensión y hasta puede tomar formas animalescas. Eso muy, muchas veces se puede ver en los sueños, cuando una persona sueña con distintos animales, a veces tienen que ver con sus aspectos psicológicos, con sus agregados psicológicos. A veces esa materia se desenvuelve... Vos fijate qué característica, hay personas que tienen... Eh, cara de iracundo cara de perezoso <risa> y es un poco la, la forma que asume es decir, este, eh, el agregado psicológico en nosotros decir, el agregado psicológico está compuesto entonces decíamos por eh, conciencia que es la, eh, la conciencia o la esencia atrapada que tiene de nosotros energía eh, y materia Correcto. eso se refería a, a su composición ¿Y cómo eh, se alimenta ese ego? También dijimos que es, con esa energía. Eh, ¿Cuándo empieza a manifestarse? Porque, eh, porque que somos niños, ¿hasta cuándo? O ¿cómo, ¿Cómo es que se manifiesta? Eh, ¿Te acordás que habíamos ah, hablado? Claro, te acordás que habíamos hablado cuando decíamos de que a través de la personalidad se manifestaban nuestros defectos, nuestros uh -huh. egos. Bueno, justamente en el niño se empiezan a manifestar esos egos o esos yo, yo psicológicos en los primeros añitos de vida eh, como a veces berrinches o formas de, de, de, de expresiones eh, que ya le empiezan a dar cierta característica a su personalidad. Pero que en definitiva, desde los 0 a los siete años, como esa personalidad se está formando, recién después de los siete años o cuando ya tiene el niño una personalidad bien definida, empiezan ya a manifestarse los agregados psicológicos. Es decir, los yo, los agregados psicológicos, para manifestarse necesitan sí o sí de una personalidad. ¿Cuáles son los agregados psicológicos que más se exteriorizan en nosotros? que es lo que en otras religiones llamamos los siete pecados capitales y que aquí en la Gnosis decimos que son las cabezas de religión. Claro, exacto. Eh, lo podemos definir como siete, ¿no? Uh -huh. Vos fíjate qué interesante cuando en algún momento dentro del conocimiento gnóstico se hablan de dos fuerzas o dos leyes, mejor dicho, que son la ley del 3 y la ley del 7. Siempre se ha hablado que con la ley del 3 se crea y con la ley del 7 se organiza o se ordena. La ley del tres tiene que ver con el nacimiento, con el, con el principio, con el origen. De hecho, en muchas religiones se habla de una triada, eh, tal es así como dentro del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de los egipcios, Osiris y Siseaurus, o en la cábala hebraica, Keter, Choma y siempre un tres eh, da origen a algo. Y vos fijate que hablábamos recién de que el agregado psicológico se forma por tres fuerzas, o tres energías, o tres aspectos, ¿no? La conciencia, la energía y la materia. Eh, también vamos a ver más adelante que hay un eh, simbolismo muy relacionado directamente con lo que son eh, esos aspectos del cristianismo eh, los cuales eh, se expresaban tres, tres aspectos principales que eran Judas, Pilatos y Caifás, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero entonces decimos que el ego se forma con tres fuerzas eh, y se manifiesta a través, se ordena a través de siete principios, siete, siete órdenes. Eh, y ahí tenemos los siete pecados capitales, ¿no? De los cuales nos hablan las religiones. Y nosotros decimos que serían pereza, eh, orgullo, codicia, eh, ira, lujuria, envidia y, y gula, ¿no es cierto? Eh, si Tenemos ahí, de alguna manera, la, los cinco, los siete, perdón, los siete pecados capitales o las siete cabezas de religión. ¿Mm? Bien. Y por ahí, para que le quede claro a mi gente, eh, vamos a dar la virtud. ¿Cuál sería lo opuesto? Por ejemplo, de la pereza sabemos que es la diligencia, del orgullo la humildad, de la codicia la caridad, la ira el amor, la lujuria la castidad, la gula la templanza y de la envidia la alegría por el bien ajeno. Claro, está bien. Eh, bueno, y a ver, eh, para continuar con, con esto, eh, Horacio. Eh, Sabemos esto del ego, ¿no? de, de, de los agregados psicológicos. ¿cómo hacemos para eliminarlos? Porque bueno, descubrimos que lo tenemos, estamos eh, en alerta, eh, nos damos cuenta, ¿y qué hacemos con eso? Porque si no seguimos manifestando siempre es agregado, si no nos damos cuenta y queremos cambiar también. Claro, porque ese es el objetivo, ¿no? Es decir, este, habíamos dicho que dentro del conocimiento gnóstico uno de los objetivos es el, el cambio, la posibilidad de, de tener una mejor calidad de vida a través de un cambio desde el hombre hacia afuera, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no podríamos cambiar los aspectos de la humanidad eh, en grandes rasgos si primero no se produce un cambio interior en nosotros. Es decir, todo el cambio empieza por uno. Entonces, si nosotros descubrimos justamente a través de este conocimiento, de esta sabiduría, esos aspectos del yo, de ese agregado psicológico, eh, nos empezamos a descubrir, necesitamos producir esa muerte eh, de ese defecto, ese agregado psicológico, eh, como la llamada aniquilación budista de los antiguos pueblos orientales. Entonces, ¿cómo eliminamos ese agregado psicológico? Bueno, vamos a empezar, eh, esto lleva, eh, sí. quizás nos va a llevar varias conferencias, ¿no? Pero dentro del conocimiento gnóstico nosotros hablamos de que necesitamos morir psicológicamente. Para morir psicológicamente ya habíamos dado, un, primero, una parte importante que es conocernos, empezar a conocernos. Habíamos hablado de, de la clave de observarnos, de observador observado, de, y ahora podríamos hablar un poco de la autoobservación, es decir, que sería una forma de ir, estar ya más consciente de cómo actuamos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, es decir, en, en, a lo largo del día estar más atentos de qué cosas se están manifestando en nosotros, ya sea positivas o negativas, ¿no es cierto? Y entonces ese es el primer paso, conocernos mejor a nosotros mismos. Y después vendría, fíjate que decíamos que el ego se, eh, nace o se, se forma a través de tres aspectos, que es la conciencia, la, la energía y la materia. Entonces, de la misma manera podemos trabajar para empezar a hacer un, un principio de muerte de ese defecto por lo menos para no crear más defectos, más agregados psicológicos. Entonces, decíamos que tiene conciencia atrapada. ¿Cómo podemos nosotros evitar de que tome nuestra conciencia, de que atrape nuestra conciencia? Obviamente estando atentos, observándonos y dándonos cuenta. Viste que cuando uno, en uno se quiere manifestar, suponente ya que habíamos empezado con la ira, seguimos un poco con la ira. Sí. Eh, cuando en una persona se quiere manifestar eh, un aspecto de la ira, si esa persona, suponete que bueno, no sé, vamos transitando con por, por nuestro auto, eh, es decir, por el, la calle, y se nos cruza alguien, ¿no es cierto? Se nos cruza un, un otro auto. Primero nos sale la bronca porque se nos cruzó de golpe, entonces quiere ahí manifestarse un aspecto de la ira, de quizás hasta decir unas malas palabras o, o no sé, alguna barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, allí hay un, hay un ego, hay un yo que quiere manifestarse a través de, de nosotros. Si nosotros en ese momento estamos ubicados, estamos atentos, lo que hacemos es no, dar, no darle la conciencia, no dejar que atrape eh, esa parte positiva en nosotros, esos valores. Es decir, si uno estuviera, si uno fuera reflexivo en ese momento podría decir, bueno, se cruzó, pero no nos vio. A nosotros, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que vamos manejando y por ahí no nos dimos cuenta. y cruzamos una calle y no, no miramos, o estuvimos distraídos. Es decir, es algo que uno tendría que ser reflexivo en ese momento. ¿Por qué? Porque de esa manera, al estar ubicado, uno no le da conciencia. No atrapa ese agregado psicológico, no atrapa la conciencia. Y después, como no le damos la cabida a ese agregado psicológico, no toma energía de nosotros. Porque si tomar energía, ¿qué hacemos? Y ya nos ponemos rojos de ira y violentos y queremos decir algo, o queremos bajarnos del auto y, y no sé, hasta pegar, ¿no es cierto? Y entonces, no si nosotros estamos ubicados ubicados y reflexivos, no le damos la posibilidad de que se manifieste, no le damos energía, es un primer paso de la que no es reacción. la no reacción, exactamente. No reacción. Y aunque parezca muy simple, porque en realidad vos lo dijiste, la no reacción, eh, de esa manera nosotros vamos... Quitándole la posibilidad de manifestarse energéticamente. Eso no es el, la muerte completa de ese defecto. Hay un trabajo más profundo que tiene que ver con, con la comprensión de esos defectos, con el análisis, con ver esa situación, eh, el análisis psicológico. ¿Por qué lo hacemos ahora? Existe la meditación. ¿no? Claro, claro, vos, vos, vos querés ir más adelante <risa> y es cierto. Es cierto, o Entonces sea, yo estamos hablando de un primer paso que es reprimirlo, Está ¿no es cierto? Y después viene lo que es la meditación. Claro, exactamente. Eh, ahora bien, en la meditación ya te hay unos pasos, ¿no es cierto?, que lleva tienen que ver con la meditación, que en otro momento lo podemos hablar, cuando hablemos de meditación los vamos a ir hablando. Pero en principio, para que la gente entienda, para que los cursillistas vayan entendiendo, siempre aconsejamos que este tipo de, de cursos que hoy lo estamos dando por, por video, eh, después lo, lo puedan hacer en forma presencial. Ah, siempre estamos poniendo en los videos... Eh, Después, lugares donde pueden asistir a los a, eh, a los cursos presenciales porque es más importante el diálogo eh, con el instructor porque se llega a una mejor comprensión de estos conocimientos ¿cierto? pero en principio esa es la idea, es conocer nuestros defectos y empezar a darnos cuenta que en nosotros se manifiestan cosas que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta no sé si querés agregar algo más para ir cerrando Está muy claro lo que, lo que hemos dicho. Sí. Hoy. Por ahí continuar en otras para no... Claro, para no hacerlo tan largo, eh, en otra oportunidad vamos a hablar un poco más detenidamente de aspectos este, eh, originarios del defecto y su mitología y su, su existencia en las distintas mitologías y religiones, eh, conocimientos y sabiduría de distintos pueblos que ya hablaban de ese defecto de ese yo, de ese agregado psicológico de esos pecados y obviamente hay mucha, mucho conocimiento sobre esos aspectos incluso hasta podemos de, en algún momento hablar desde los principios de donde surge el agregado psicológico que ya nos tendríamos que remontar incluso a otras civilizaciones, a otras culturas mucho más antiguas ¿no? pero es parte inherente del hombre y lo que nosotros necesitamos es comprender esto, ¿no? que necesitamos no es que parte inherente, es parte constitutiva de nosotros, pero es creado por nosotros. Entonces, la única manera de eliminar esos aspectos es realmente descubriendo dentro de nosotros esas cosas y a partir de allí comenzar a trabajar. ¿no? Bueno, eh, si no tenemos nada más para agregar, eh, hasta la próxima. Muchas gracias. No, gracias a usted.